A ver, chavales, ¿cómo os digo esto? Porque eh, esto está pasando de castaño oscuro. Compitruenos, estoy a tope, topísimo con Twitch, estoy eh, haciendo muchísimos directos, la verdad es que estoy súper contento porque estamos jugando a juegos de, de PlayStation 3, estoy jugando a Prince of Persia, estoy jugando a Pokémon competitivo, haciendo torneos, así que iros ya de ya a la descripción o al comentario fijado porque vais a tener ahí mi canal de Twitch y seguramente ahora mismo cuando estéis viendo este vídeo estoy en directo así que pasaros, saludad, seguidme, bajaros Twitch si no tenéis la aplicación lo que sea, pero venid a verlo porque chicos estamos ahí a tope y siempre estamos los mismos así que cuantos más vengáis pues más veces estaremos juntitos hermanos, claro que sí Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loque Chicos, he arreglado el problema, no os preocupéis porque ahora la líder de gimnasio tiene el máximo Pokémon a nivel 44, ¿vale? Lo hemos arreglado para que no... para pa que siga siendo legal, ¿vale? Y porque si no, sería como más fácil para mí, obviamente. Entonces, para mantener la dificultad del juego. Y como yo no he podido evitar esta situación, pues bueno, ya Moya está cancelado porque Moya no ha venido al, al gimnasio, pero el equipo... Está a la altura del gimnasio Si hubiera alguno a nivel 45 Lo hubiéramos cancelado también, así que, bueno Hemos tenido esa suerte de que ninguno llegó A nivel 45 Vamos a abrir con Pablo y Eric, ya sabéis que es la dupla La dupla por excelencia de este gimnasio Y chicos, nos enfrentamos a Bocadox, poca broma Poca broma que esto, eh... Cuidadito, tenemos el nuevo fichaje Robert Me encanta Robert, tío, o sea, me parece un Pokémonazo Que es muy débil, sí Pero que pega, ¡pum! De locos, chicos, así que 3, 2, 1, no vamos a tardar, no vamos a perder más tiempo. Sí, chicos, hemos superado la prueba. ¿Quieres retarla? Let's go. Muy bien, pues adelante. Salúdala de mi parte. Ok, yo, yo, yo. de tu parte, crack. De tu parte, compitrueno. Let it go. Ok, vámonos. Eh, estoy súper estoy, estoy hypeado con esta serie, chicos. Cada capítulo, cada capítulo pasa algo brutal. Estoy súper contento. Y, y no sé cómo deciros lo contento que soy también con el apoyo que le dais. Es que el apoyo que le dais es brutal, chicos. Brutal. Hola, Avocadox. ¿Cómo va todo, compañera? ¿Qué tal? Muy buena, Seca. Como ya sabes, soy Avocadox, la líder de gimnasio. Desde mi privilegiada posición he podido ver cómo ha reaccionado a las preguntas. Pues bien, el último examen que deberás enfrentarte será una servidora. Permíteme que voy comprobar en primera persona si eres capaz de bordar tu papel de Pokestreamer con tus Pokémon como actores de reparto. Ok, ok, veremos si somos capaces de ser... Pokestreamers para sustituir a Avocados, o no, o seremos Simplemente Poketuber, yo soy Poketuber Y Pokestreamer, hago las dos cosas compañeros Así que, vámonos Líder de gimnasio Avocadox! ¿Qué pasa compañera? ¿Qué me sacas? Uh, ¡Uh! Cuidado, cuidado Cuidado, Sandaconda no me da miedo De hecho Me da miedo Pangoro Voy a hacer Voy a ir a por Pangoro, ¿eh? Vamos a ir a por Pangoro Chicos, Fake Out y disparo certero. No, no quiero movidas con Pangoro. Ahí está. Creo que Pangoro puede tener la habilidad hasta que no flinchea. Ahora lo veremos. Disparo certero. ¡Pah! A muerte. Mátalo. Mátalo. Uf. ¡Uf! Deslumbrar. ¡No! ¡Que no sea! ¡A Pablo! ¡A oh, Pablo no, tío! ¡A Pablo no! Bueno. Esto es medianamente... Uh. ¿Cuál es mi ¡No! ¡Le he dado sin querer, tío! ¡Le he dado sin... Esto es coña, no sabía que en este combate también había preguntas No sabía, ¡Uh! ¡Qué difícil, vale, cuidado Eh, ¿qué me ha bajado, no sé Voy a hacerle disparo certero al sandaconda Y yo creo que de energibola ese pangoro tiene que morir Y tengo que ser más rápido porque es súper rápido, vale Eric es fantástico, es rapidísimo Pangoro muerto Y sandaconda, dime que también, chicos, decidme que también, por favor ¿A qué nivel está? No me he fijado el nivel, eh No me he fijado el nivel deslumbrar otra vez ¿Cómo, pu ¿Cómo puedes paralizarme a todo el equipo? Esto es muy malo, ¿eh? <risa> F into the chute Vale, Poltigast Poltigast Poltigast me gusta Salvo por el tema de Pablo Voy a hacer protección Y voy a intentar matarlo ¿Vale? Pulso noche Por favor, Poltigast Poltigast Vale, protección de Pablo No os paralicéis ninguno de los dos Lo necesito Lo necesito Giga drenado Buah Ahí está mi Pokémon tocho golpe cabeza no retrocedas, Eric, Eric, Eric er ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? Vale, se viene gigadrenado Metemos a Nico Metemos a Nico, metemos a Nico Metemos a Nico, metemos a, metemos a Nico Metemos a Nico Y por favor, eh, niter Eric, Eric El paraflinch me toca El paraflinch me toca los huevos Va, Nico, va, va se está complicando este gimnasio, pero podemos, podemos, podemos, podemos, podemos. ¿Qué está pasando? Vale, giga drenado. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, con el pechote. Con el pechote, Nico, con el pechote, claro que sí. Golpe crítico. Mira, mira, mira, mira cómo aguanta. Tormenta de arena. Uh, Ok, ok. Esto esto es tirando a malo porque nos va a ir quitando vida cada turno. ¡No te paralices! ¿Qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Ok, ok. A ver... Me va a tirar deslumbrar, estoy al 200% seguro Hay que tener cuidado ¿Cuál es mi color favorito? El rosa ¿No? Me está vacilando Me está vacilando me, me, No, no, me está vacilando mm, Voy a hacerle paralizador al sandaconda Y voy a hacer... Vamos a ver, Eric, Eric, por favor eh. Ya se acabó ¡Ya se acabó! ¡O lo matas! O, o te, te funo para toda la serie, hermano. Vamos allá. Maquinación de máquina Por favor, Eric. Por favor, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Eric. Vale, Eric golpea. Claro que sí. Pulso noche. Y no lo mata. No lo mata, loco. Está paralizado. Sí, joder. Sí, joder. Vale, vale. A ese poltigues lo podemos terminar, yo creo, con... Con Nico, yo creo que no hay problema, somos más rápidos Así que, beso drenaje Creo que debería ser suficiente Y Sandaconda Energibola Dime que sí, dime que esto funciona Beso drenaje, vámonos, recuperamos vida Y debería matarlo, vamos ¿Qué? No lo mata Que no lo mata ¿Qué tenía que haber hecho Moonblast Giga drenado de... ¡Aguántalo! Oh, Mensa. Esto es una puta broma. Esto es una broma. ¡Se paraliza, venga, tío! ¡Vete a la mierda, tío! ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué, le está... ¿Qué me está pasando en este combate, tío? ¿Qué? ¿Tienen que morir todos o qué? Vamos con Raciano, tío. Vamos con Raciano. El Polti ese no creo que me pueda hacer mucho, mucho daño, aunque tenga el maquinación metido. Eh... Vamos a ver. A ver, pulso sombrío aquí, obviamente Y energibola, yo creo que esto es Simple, simple Simple como el mecanismo de un chupete Vamos, aromaterapia de Yo que quería hacer Energibola para ser más rápido que ese andaconda Deslumbrar Me está paralizando Todo el equipo, tío Me está paralizando todo el equipo, energibola, no lo mataré, claro No lo mataré, claro Vale, vale, gracias Gracias, Eric, por favor no has matado al potties cuando te tocaba. Le has dejado una mierda de PS y ahora encima... Ahora encima.. Vale, venga, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Gracias. ¿Qué defensa tiene ese bicho? ¿Qué defensa tiene ese bicho, chicos? Dios mío. Bueno, ha muerto... Ha muerto Nico. Eh... Raciano quiere aprender maquinación. Hombre, pues no te voy a decir yo que no, ¿eh? No te voy a decir yo que no. La verdad. Voy a quitar de momento viento hielo, supongo. Sí, vamos a quitar viento hielo. Me gusta maquinación, eh. Ostras. Menudo salto de calidad que acaba de pegar Raciano. A ver, Nico, todos sabíamos que Nico era Nico, ¿vale? Nico. Nico tampoco hay que pasarse con Nico. A ver, ahí está, golpea. A ver, aquí hacemos Dinamax. Ese es mi problema. Ese es mi problema. Lunaton. Lunaton. Es roca. Y Phalanx, oh, Phalanx es lucha, chicos Falinks es lucha Me destroza a los dos, tío Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror Vale, Pablo puede entrar muy fresco en este sitio Entra muy bien, muy a gusto Pero claro Goga es tipo siniestro Lo único que intimidamos, y eso está bien Robert es tipo hielo, ni de coña los hago aquí Además contra el Roque, contra el Lucha, ni de coña Goga Vale, el Dinamax va a ser Goga o, o nuestro nuevo fichaje Rover Vamos Robert, tú puedes Robert Ok, intimidamos Que eso viene muy bien para el Phalanx, sinceramente Que eso viene muy bien para el Phalanx Sinceramente Eso es, te lo llevas Y Lunaton va por especial Tiene competitivo Ay, que le hemos liado Ay, que le hemos liado Voy a tener que dinamaxizar ya, no me lo puedo creer A lo mejor tenemos que dinamaxizar aquí, eh Para matar a este bicho es que estoy, estoy flipando eh. Escaramuza de Falinks Golpe crítico ¿Qué me hablas, tío? Roca afilada Vale, vale, vale, vale. tranquilos Tranquilos, tranquilos ¿Cuántos Pokémon le quedan, tío? Pregunta ¿Cuál es mi edad? Vale, a ver, a ver Quiero acertar 16 ¡Vamos! Vale, esto es bueno ¿Qué me subes? Ok, me sube algo Ataque de Vale, esto es buenísimo. Esto es buenardo. Esto es buenardo. Esto es disparo certero aquí. No, no te paralices, por favor. Pablo, por favor. No, me tengo que cargar al phalanx. Me tengo que cargar al phalanx. Eh, voy a ir a por phalanx. ¿Cuál es el ataque más fuerte que tengo? Disparo certero, ¿verdad? Estoy a más dos. Y aquí puedo tirar triturar. Confiamos. Voy a tirar Protec. voy a tirar Protec porque ese Phalanx es más rápido que mi Inteleon y me puede llegar a matar, supongo. Vale, Premonición de Lunaton. Ok, esto por lo menos no me pega ahora. Disparo Z. ¡Oh, soy más rápido! ¡Ay, que soy más rápido, niño! Paralizado y soy más rápido que el Phalanx. ¡Pum! ¡Pa' tu casa, crack! Disfrútalo. Ok, ok, ok, ok. Cuidado con el premonición, eh. Muchísimo cuidado. Guiarados 44, cu es el Dina. Es el puto Dina y tiene Moxi chicos. Ah, no, tiene... Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Tiene intimidación. Esto me gusta. Esto me gusta porque no, no nos puede barrer el equipo entero. Guiarados. Guiar... ¡Oh, aquí entra muy bien! el eh, Robert! ¿Qué hará ese Guiarados? Volador, Agoga. Volador, Agoga. Ok. Ok, ok, ok. Yo creo que va a hacer Volador, Agoga. Entonces... No puedo jugármela con Pablo, tío. No puedo jugármela con Pablo. Me cago en todo. Voy a sacar a Robert aquí. No, no, no. No puedo sacar a Robert ahí. Porque es que Robert se va a comer sino un... Premonición. Tengo que sacar a Eric. Eric aquí. Y aquí Robert. Y, y cuidado, ¿eh? Porque Robert puede morir, ¿eh? Aquí puede morir Robert. Y me haría muy poca gracia, ¿eh? De hecho, voy a sacar a Raciano. Creo que voy a sacar a Raciano. Tengo liofilización Vamos con Raciano. Madre mía, la intimidación, tío Doble cambio, eh Doble cambio en Stremix A ver qué hace, tío, a ver qué hace este bicho A ver qué hace este bicho Como muera, como muera eh, Eric, estamos jodidos, eh Como muera Eric, estamos fucked. Será mejor que te prepares para lo que viene Voy a divertirme un poco a tu costa Dios, la cara Dios, la cara El 2 Tenía que tener un guiar a dos, tío Vamos a ver, eh. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Estoy acojonado. Guiarados. Guiarados. Guiarados, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Maxi chorro, vale. ¿A quién? Esto es malo. Esto es malo. A Raciano. ¿Lo aguanta con el nepe? ¿Lo aguanta con el nepe? Ok. Ok. Masa cósmica. No sé si preocuparme del Lunaton o ignorarlo, fíjate No sé si preocuparme de Lunaton o ignorarlo Voy a tirarle pulso, noche Yo creo Y aquí... Es que ahora de agua me mata, ¿eh? Fuera bromas ¿Va a hacer agua otra vez, entonces? O Sacar relación ha sido buena idea, pero... ¡Ah! Oh, ¡Qué dudoso estoy aquí, chicos! Es que está la lluvia ahora, ¿eh? Está la lluvia Quiero pensar qué hacer, chicos Pero es que no, no se me ocurre Tengo 12 revivir ¿Para qué? ¿Para qué? No hay nada que me... Es que claro, si, lo anti si le quito el antiparalizador, Me mata de agua O sea, que a tomar por culo si, si le curo Teóricamente aguanto Vamos a gastar un polvo de energía en Racia, ¿no? Y a ver, ¿vale? Aquí me la estoy jugando mucho porque puede ir a por Eric perfectamente, ¿vale? Pero bueno, vamos a suponer que va a ir a por Raciano. A ver, Maxi Chorro, va. Va. Lo aguantas, Eric. Lo aguantas, Eric. vale. Lo aguantas, Raciano. Raciano lo aguantas. Más de la vida de la vida, pero lo aguanta con el nepe. Perfecto. Perfecto. Roca afilada. Eso... Uh, el infarto. El infarto. Pulso noche bien, no se paraliza. No se paraliza, Eric. Ahora es cuando no tienes que paralizarte. Y le golpeas. Ok. Creo que solo tiene eh, tipo agua. Pero munición no afecta. Esto es lo que quería. Esto es lo que quería. Ok. Pues me sale mal. Pero como no quiero que muera nadie. Voy a gastar una raíz de energía. O una hiper. No, una hiper todavía. Es lo mismo realmente. Estoy gastando pociones como un cerdo. Pero es lo que tenemos que hacer, chicos. Si no, si no, no vamos a sobrevivir. Así que. Raíz de energía. Raciano. Recupérate toda la vida. Y por favor, dime que no has atacado a Eric. Vamos, Maxi Chorro. Bien. Bien. En teoría, esto no mata ni a Eric, ni a... Ni a Raciano. Perfecto. ¡No! ¡Crítico! ¡Eso ha sido crítico! No me lo puedo creer. ¿No ha sido, ¿no ha sido crítico? Vale, vale, vale, vale, vale. Atacado. Vale, vale, vale, vale. Se ha paralizado. Oh, my God. Oh, my God. Ok. Ok, ok, ok, ok. Ya está, ya estamos. Ya estamos, ya estamos. Ok. Voy a hacer doble cambio, ¿ok? Aquí metemos a Goga para intimidar Y aquí metemos a Robert Robert debería poder terminar perfectamente este combate Sin ningún problema Cuidado con el Lunaton Roca afilada Estoy intimidando Estoy intimidando que eso es lo importante Entonces cuento con esta intimidación Y cuento con que Robert no muera Como le hagan focus Como le hagan focus La madre que me trajo Como le hagan focus No le hagáis focus Chicos, no le hagáis focus Por favor, lo pido Por favor, lo pido, Robert Robert, eres un dios Cuento contigo, Robert Cuento contigo Aquacola ¡Lo evita! ¡Lo evita! ¡Lo evita! ¡Era Focus! ¡Era Focus! ¡Era Focus! ¡Era Focus! ¡La madre que me parió! Lo vamos a conseguir Ha evitado el ataque Es un dios Ha evitado el ataque No sé si hacer Dinamax ahoga, eh Creo que sí Creo que esto es Maxi Sombra Y Puño Trueno, eh Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Va, va. Aquí, aquí, aquí tiene que ser la victoria. Tiene que ser la victoria. Por favor, dime que sí. Tienes que ser más rápido, eh, Robert, que ese Guiarados. Eres muy rápido, tío. Eres muy rápido. Tío, de verdad. O sea, no me falles. Dinamaxizo a Hoga para que no me lo pueda matar Guiarados ni, ni Lunaton ni nadie. Venga, va, va. Puño trueno, lo tienes que matarlo. Tienes que explotarlo, explota, explota, explota. ¡Vamos! Guiados para su casa y el Dinamax de Siniestro tiene que terminar con ese lunatone. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Hemos ganado? ¡Praca! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡GG! Chicos, es, es un dios, Robert es un dios, esquivar ese ataque ha sido la victoria, ha sido el no morir. Ha sido brutal, medio equipo paralizado. Se re repetían las parálisis, se repetían el flincheo, el único flincheo que se podía que podíamos haber tenido. Dios mío, Dios mío. ¡Ah! Sí, qué grandes, coño, qué grandes mis Pokémon, qué grandes Robert, qué malito grande Robert, joder. Aunque os falte un punto rosa, tus Pokémon y tú formáis un equipo excelente. ¡Oh! Chicos, cómo estoy, cómo estoy. He sudado, tío, he sudado como un cerdo He sudado un montón No ha estado mal, no ha estado pero que nada mal De todas formas, lamento comunicarte que no ha super... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué dices? Pero que no te quita el sueño, es una mera cuestión de preferencia personal He tenido una corazonada Bus Debo buscar al líder de gimnasio futuro en otra parte Ok, ok, me da. Bueno, bueno, nos da la medalla Queríamos la medalla, no pasa nada No somos líder de gimnasio, pero, eh, tenemos la medalla Let's go ¡Nos quedan tres! ¡Nos quedan tres! ¡Solo tres, chicos! ¡Solo tres! Y la liga Pokémon. La liga Pokémon va a ser increíble. O sea, va a ser increíble. Y beso de drenaje. Ok. Bueno, beso de drenaje... Ahora no nos viene muy bien porque murie, murió Ghost. <risa> y Ghost eh, tenía... Bueno, ya, ya, ya sabía beso de drenaje, de hecho, Ghost, me parece. Bueno, ¿lo supo? No, no. Creo que no, creo que no. Pero bueno, beso de drenaje es especial, ¿vale? Y beso de drenaje... Eh, eh. Ok, lo que, lo que deberíamos hacer ahora, chicos Que es algo que llevo pendiente desde bastante tiempo Es repasar las rutas que hemos pasado La ruta 6 y la... La 5 y la 6 creo que han sido Porque... Porque no las hemos investigado suficiente Las he pasado así, pim, pam, pum, pum Porque quería avanzar Y en este capítulo, que todavía nos queda un rato Me gustaría investigar qué hay por ahí ¡Aguarda! Uh, hola, Bocadocs ¿Qué me cuentas, compañera? ¿Algo se te olvida? ¿Tengo que ir a Ciudad de Artejo? no no, eh, no, gracias. Voy a investigar. Voy a investigar. Sí, sí, tranquila, tranquila. Te puedes ir. Te puedes ir. Madre mía. Pero rápido. Pero rápido. Gra gracias, gracias. Por aquí. ¿Esto? ¿Si lo toco? ¡Oh! Es verdad. No me acordaba de esto. ¡Musgo brillante! ¡Qué suerte tengo! ¡Dios mío! Aumenta la defensa especial del Pokémon que lo lleva si recibe un ataque tipo agua. Bueno. Podría ser bastante mejor. ¿Y esto? ¿Esto tiene que ser bueno? Ida y vuelta! ¡Tira y vuelta! ¡Ok! Ok, esto sí es bueno, chicos. Es una buena MT. Ostras, pues nos renta pa... muchísimo, pero muchísimo. Es que en VGC eh, no es que se use todos los días. Pero hay Pokémon que, que lo necesitan bastante. Entonces, de locos, de locos, chicos. Sí, por aquí a la izquierda había cosas. ¡Mira, mira los Diglet! ¡Son Diglets! Diles de galar! ¡Que están brillantes y todo! ¡Qué guapo! Tío, no sabía, no sabía que había hecho esto, no sabía que los Diglets se veían en 3D con la forma de Galar. Lamentable, pero es, es así. Es así, chicos. Ahí está la MT que tenemos que coger. En teoría es por aquí, ¿no? ¿O no? Por, por... Sí, por aquí. Vale, perfecto. Hola, señor. Si tienes varios Baractus No, no, no, te, no tengo ni uno, hermano. Lo siento. Revestimiento metálico. Si conseguimos un Scyther o un Onyx eso es para evolucionarlo, me parece. Carga tóxica Bueno Bueno, bueno Dejemos que, bueno, vale, podría, podría llegar a valer Pero no tenemos nada de tipo veneno Así que, bueno, es que a lo mejor Nos sirve de cara a Pues eso, a tener cobertura de tipos Básicamente Y aquí, uh... Ataque... Bueno, vale, ataque especial X A veces las capsulitas te pueden salvar Ya lo habéis visto Habéis visto que lo hemos conseguido en el, en el capítulo anterior Cuando fuimos a capturar a, a Robert Y de locos ¿Cómo puedes deducir? Me gano la vida conduciendo un taxi volador Me das una MT, ¿qué es? Vale, claro, claro, una MT, la MT vuelo LOL, no sabía que se conseguía aquí Ni me acordaba Pues ahora no tenemos a Ghost No tenemos a Ghost ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? Qué triste, tío. Fragmentos cometa no quiero. ¿Qué tienes el chollo de hoy? Tela terrible. Tela terrible, La tela terrible. Pues para mí, venga, va. Total, No sé, sirve para evolucionar a Dusclops, creo. Pero claro, si, si tuviera Duskclops no lo evolucionaría, ¿no? Conseguiríamos la Eviolite, porque es mucho mejor. Así que, bueno, se la vi. A ver. Había por aquí algo, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Plesiofósiles. Ok, no recuerdo de qué parte es esto, pero ok Que sea buena Excavar Bueno Vale Digamos que vale, no es malo Pero en VGC te puede dar problemas Si el, si el tipo tiene protección Tú quieres revivir Claro, pero solo, te, solo tengo la parte Solo tengo una parte Solo tengo una parte, así que F Y aquí abajo Aquí abajo había algo también Pokeball ¡El refle luz! El otro día compramos pantalla luz y, y, y reflejo. Y ahora tenemos el refle luz. Ok, ok. Esto, esto hay que pensárselo, ¿eh? Esto hay que pensárselo, porque, chicos, eh, quien aprenda pantallas puede ser quien nos dé muchos líderes de gimnasio. Aguantan mucho tiempo a las pantallas y eso es crema, pero crema, cremita. ¡Chicos! ¡Vamos a dejarlo por aquí! Hemos investigado toda la ruta 6.